Bienvenido a tu hogar, niño inocente. Deja que explique cómo funcionan las ruinas. Las ruinas están llenas de puzzles. Algo entre diversiones y llaves, deben ser resueltos, para avanzar a la siguiente sala, por favor, acostúmbrate a ello. Para progresar aquí, deberás activar varios interruptores, no te preocupes, he marcado los que has de pulsar. Felicidades, puedes leer carteles. Debes activar este interruptor. Increíble. Te has portado de maravilla. Sigamos hacia la siguiente habitación. Al ser un humano viviendo en el subsuelo, los monstruos podrían atacarte. En esa situación. Pueden parecer que usar la violencia es la única opción. Sin embargo, no te preocupes. La violencia no va a ser necesaria. Estoy aquí para ayudarte. Cuando encuentres un monstruo, empezará un combate. Cuando estés en un combate, entabla una conversación amistosamente. Debes ganar tiempo hasta que vengan a resolver el conflicto pacíficamente. Vamos, practica hablar con el maniquí. Te has encontrado con el maniquí. Maniquí, ataque 5, defensa 0, 50% algodón, 50% irritabilidad. El maniquí no parece feliz. Hablas con el maniquí. ¿Cómo osas? Vienes aquí a molestarme. ¿Y entonces me dices esas estupideces? ¿Qué está mal contigo? ¿Qué diablos te pasa? ¿Quieres aprender una lección? Yo sí que te daré una lección. Yo... No tengo más lecciones ¡Ganaste! Obtuviste cero experiencia y cero libro. Dios mío... ¿Estás herido? Lo siento muchísimo Vas a recibir una disculpa De ese maniquí Pero has demostrado que eres muy bueno esquivando ataques Estoy orgulloso de ti Pequeño humano, sigamos adelante.